Vigésimo Capítulo Provincial de México Occidental Generando Vida ¿Qué es un capítulo provincial? Es una asamblea representativa de hermanos nombrados para llevar a cabo una serie de funciones que se les han confiado. Todos los hermanos de la provincia aportamos nuestro punto de vista y elegimos democráticamente a un grupo entre nosotros a los que llamamos capitulares. También son invitados como observadores todos los hermanos de la provincia y de manera muy especial a un grupo de laicas y laicos. Juntos, oramos, reflexionamos, nos escuchamos y acordamos las acciones prioritarias que hay que continuar realizando para seguir generando vida en nuestra provincia. Nuestro logo, con los cuatro elementos, expresa con sencillez y fuerza una invitación a movernos en bien de la misión que se nos ha encomendado. Podrás preguntarte, ¿y quiénes participan en el capítulo? De eso estaremos hablando en el siguiente video. No te lo pierdas.